de conflicto y ahora como estamos al lado del paz tenemos la esperanza de paz es tan importante que todos nosotros um, mantienen un proceso vigilante para presentar al mundo la verdad de colombia que un país de 52 millones de personas durante los tiempos peores de la guerra Nunca había más que 200.000 combatantes en los tres lados, los paracos, los guerrilleros y el ejército, ¿no? Entonces, estamos diciendo que la mayoría de los colombianos fue totalmente víctimas de del conflicto. Y, en una manera, ese es el, el tema de mi libro nuevo, Magdalena. Historias de Colombia, porque después que tanto tiempo viajando en Colombia, viviendo con la gente indígena, uh, estudiando los bosques, uh, um, yo siempre estuve viajando a, la, a las fronteras del país, no Guaviera, Guaviare, Valpés, Amazonas, Chocó, Putumayo, Nariño, cualquiera. Y cruzando todo el tiempo el corazón del país. Y el corazón de Colombia es el río Magdalena. Colombia es un regalo del río. Y el río Magdalena es la historia de Colombia. Entonces, con la ayuda de, de, de grupo Argos, um, mis amigos allá y también otros amigos en, en Medellín, Héctor uh, uh, Rincón y Anacano, yo tenía la oportunidad de visitar toda la cuenca del río Magdalena sobre cinco años, solamente para escuchar al pueblo. ¿Qué es su esperanza? ¿Qué es su idea del río? ¿Qué es el río para usted y para su familia? Uno puede tocar cualquier cosita en Colombia, la poesía, la música, uh, uh, la, la, el comercio y siempre va a encontrar el río Magdalena. El río Magdalena es Colombia. Y fue interesante porque el mensaje constante de, de cualquier persona, desde los pescadores hasta los los presidentes, de los músicos como Carlos Vives hasta como los campesinos en, en el macizo colombiano, siempre el mensaje fue para limpiar el país tenemos que limpiar nuestra alma. Para limpiar nuestra alma tenemos que limpiar el río. Es increíble, es increíble como ese es el sueño, el mensaje de todo, ¿no? Desde lo, la gente que están recogiendo los cuerpos de los NN en Puerto Valladolid hasta la gente que están uh, uh, pesca, uh, buscando su vida a la boca del río en Bocas de Cenizas, lo, lo, lo, lo, los pescadores que viven por allá. Entonces el mensaje de ese libro es más que todo que Colombia no es un país de la guerra, es el país más rico en el mundo y que solamente un pueblo como los colombianos podrían sobrevivir la pena, la vida tan duro de ese último año. Entonces, el libro como, como escribió mi, mi, mi uh, hermano, mi amigo, el escritor famoso de Colombia, Héctor Abad. Héctor, que como todos nosotros sabemos, con el muerto de su papá, fue, él, él siempre tenía una relación con su país muy complicado, ¿no? De vez en cuando un poco amargo, ¿no? De vez en cuando, como Héctor, puede ser de odio para su país, ¿no? Pero Héctor escribió que solo, solamente un libro como Magdalena eh, puede, como. Uh, per, uh, per, uh, re, um, re, él, él puede regresar, él puede. Reconciliar. Su, su vida, otra, su amor. Él, él escribió que, que ese libro fue totalmente una carta de amor para Colombia. Y por eso yo soy muy orgulloso. Sí, Wade, de hecho en el prólogo y te agradezco mucho que me hayas compartido el manuscrito de Magdalena, que aclaramos para la audiencia, que está publicado en inglés de hecho se puede adquirir a través de Amazon, pero el cuidadosísimo trabajo de traducción que tú requieres al español para tu libro y la pandemia en la mitad ha hecho que desde abril se retrase y en septiembre podamos tener la ocasión de ya tener por fin Magdalena entre las manos. Agradezco y aprovecho también uh, que le estés haciendo caso a tu mamá, eh, Wade, cuando ella te dijo que el español era la lengua del futuro. Que, eh, te estás haciendo esta conversación en español, aunque yo sé que en inglés viene toda tu carga poética y metafórica, pero de verdad te lo agradezco y que lo sepa la audiencia. ¿Por qué decía eso tu madre? ¿Qué no, ese, ese fue curso muy raro, Rocío, porque you know, recuer you know, tenemos que recordar que en el año 68... La mayoría de los colombianos ni la mayoría de todo el mundo, la, claro que los canadienses, los norteamericanos, nunca han viajado en un avión, ¿no? Y en el año 68, para un canadiense, un joven de una familia muy humilde, para viajar a Colombia, bueno, en ese tiempo fue que del otro lado del mundo, ¿no? Pero mi mamá fue un hombre, una mujer muy, muy... Humilde pero fuerte de una manera, ¿no? Y ella me, ella me dijo un día que, que, que español es el idioma del futuro. Tiene que aprender algo de eso. Todavía me falta mucho. Y, y ella trabaja un año en un, un, un trabajo muy sencillo como un secretario en una oficina para conseguir la plata para mandarme a Colombia. Y Estuvimos un grupo de jóvenes, ¿no? eh, alumnos uh, de una escuela canadiense con un profesor de no, nosotros y fuimos a, al Cali. Y por suerte, yo era más joven de todo, a 14, los otros 16, 17, no me recuerdo. Y todos los otros estaban con las familias de lujo, eh, las familias que manejan, la, la, los que tienen palanca. ¿no? En, eh, y, y ellos estaban todos eh, como... No sé, como 8 siete, ocho, diez semanas en el club campestre y todo con los, los que, como la, la gente de bien, como digamos, ¿no? Y por casualidad y por suerte, yo estuve con un familia mucho más sencillo que estaba viviendo al, alrededor, al lado de Cali en la montaña. Y entonces para dos meses yo nunca, yo no tenía ningún contacto con los canadienses y yo no sabía en el momento que todos los, ellos cayeron como mamichis, no terrible, no la comida, el idioma y todo. y yo al contrario sentí como por fin encontré mi casa, en, en, encontré mi mi, mi, mi mi país, no y alguien me dijo muchos muchos años más tarde que la, la, las madres, la, la, las señores estaban como discutando, conversando su, uh, sobre el teléfono, qué es lo que podemos hacer con lo, ese, ese muchachos canadienses y por qué ellos no pueden ser tan contentos como Guillermocito, que <ríe> mi nombre fue Guillermo, ¿no? Willy, Willy. Y para mí, en, en, en una manera seria, yo tengo que decir que había algo en la cultura colombiana que me toca mucho, ¿no? Fue misterioso, un, un, un, algo muy intenso, um, dramático, cariñoso. La la, una idea tan sencilla que uno puede bailar con su novia en un momento. En el otro momento uno puede bailar con la madre de su novia. En Canadá, ese no, no, nunca va a, va a tener eso en Canadá, ¿no? Y entonces, para mí, yo me cayó en una manera totalmente encantado de la posibilidad de un país en que la gente viven en una manera tan fuerte, um, como una, como, un, como digamos en, en, en inglés, un charisma hot to the touch, uh, uh, an understanding of the frailty of the human spirit, um, And I just became... ...comprendiendo la fragilidad y sobreponiéndose a esa fragilidad comprometiéndose con la vida, weight Exacto, eso, exacto. Eso se ha encontrado. De hecho, acuñaste la frase que... ...la van a poder leer y todos quienes asomen a tu libro. Es esa frase de... explicando el significado profundo que tiene eso desde que llegaste a Colombia en 1970, siguiendo... Los pasos del profesor Exacto. Richard Schultes. Ahí empieza tu periplo por Medellín, por Santa Marta, luego te bajas al Putumayo. Quería preguntarte que entre, entre el río y Magdalena, porque venimos aquí a conversar en, esta, en este encuentro que propone la Troja Digital de Artesanías de Colombia, sobre la invención del agua, porque el agua... Nos importa profundamente, pero alguien que se ha preocupado especialmente por ella y por el cauce de los ríos colombianos ha sido tú. Con estos dos ríos fundamentales de Colombia, el Magdalena y el río, una pregunta con relación a tu tarea, más que de etnobotánico y de antropólogo, tu tarea de escritor. En el río tuviste un, un motivo fundamental que era reconstruir el viaje de un maestro uh -huh. al cual le profesabas. ...gran admiración, que era Richard Schultz. En cambio, en el Magdalena, arranca sin maestro. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, es que no, es que con el libro Rocío Magdalena... ...yo uh, tenía hartos maestros. Y por eso el libro es Historias de Colombia. Cada persona, cada pescador, cada campesino, cada poeta... Cada músico, como Carlos Vivas, para mí, todos eran como mis maestros, ¿no? Uh -huh. Yo estuve allá solamente para, para recordar sus ideas, su, sus esperanzas, su, su, su pena de vez en cuando. Su, la, la, la calidad de su vida en que, mire, la cosa en Colombia es que claro que todo el mundo han sufrido. 220, quizás 240 muertos, 100 mil a lo menos desesperados, 7 millones desplazados. Imagínense si nosotros como canadienses, si, si tu, tuvimos eh, uh, uh, leyes contra la droga y, y un, un, un, una, una, una, un sistema de consumo en que los norteamericanos, 85 millones tuvieron que quitar sus casas. Eso es lo que pasó en Colombia, ¿no? Y no uh -huh. fue culpa de los colombianos. Entonces yo, yo estuve andando entre las memorias. De, de la pena, de la sangre, pero también en la cosecha de, de, de, de los sueños, ¿no? Y, y la cosa es que a mí parece, desde la, la, de, de, la cabecería del río, en el macizo colombiano, hasta Boca de, de, de, de Cenizas. Y también andando con los mamos, porque los mamos de vez en cuando viajan a la, a la boca para dar pagamientos al río Magdalena. Pero el río Magdalena es conectado con todo, ¿no? Con todas las ciénagas, la ciénaga grande de Santa Marta. Y también el, el agua fresco que llega en la ciénaga viene de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es interesante cómo los mamos. Los mamos siempre uh, tiene algo. A explicar el mundo. El, el, el, la concentración de, de, de, de conocimiento es tan profundo, ¿no? Y, y me, me recuerdo que cuando yo era joven, como haciendo es, ese viaje para Schultz, ¿no? Yo fui en el año 74 a pie, subiendo hacia la sierra um, por a tanques y Donachuis, Agrome para visitar los arahuacos. Y me recuerdo una noche en que no podía dormir. Yo, sal, yo salgo de la casita y había la luna y todas las estrellas, una, una, un, árbol, un árbol muy grande que estaba con todas las ramas y sobre el patio. Y para mí fue como despertando en el medio de un sueño. Y yo dejé a mi compañero Timoteo, es increíble hombre, es la vida. Es verdad que podemos hacer eso. Podemos andar en todos los países del mundo. Podemos, que, podemos aprender de la gente indígena. Podemos celebrar su vida. Y podemos utilizar y, um, y, y colectar sus matas. Y, y, ¿Y qué vida es eso? Es un, es un sueño, ¿no? Y entonces, para mí, toda mi vida profesional... Cómo mi vida, si sí, mi vida como un hombre empezó en Colombia en 68, mi vida como un, un, una, un profesor, una, un escritor, uh, mi vida, digamos, profesional, también empezó en Colombia, pero menos en 74, ¿no? Y siempre uh -huh. para mí, todos los viajes lleguen de una manera u otra, otra vez con los mamos, ¿no? Y los mamos es, es tan inter, interesante porque, claro que hasta hoy día, de vez en cuando, ellos hacen pagamientos a la boca. Pero antes subieron hasta la, el macizo, a pie, pasando todos los pueblos indígenas de los otros culturas. Y siempre los mamos llegaron a un sitio y estudiaban... ¿Cómo es la relación entre ese pueblo y el río Magdalena? Porque por ellos, esa es una cosa fundamenta, fundamental. Si uno quiere entender un pueblo, tiene que entender la manera en que ellos tratan sus ríos. ¿no? Because, porque para los para los Arawakos y los Kogis es interesante. Ellos no hacen ninguna distinción entre el, el, el agua dentro del cuerpo humano y la que existe por fuera de este, la sangre que fluye rocío en, en, en, por sus venas para ellos no es de, uh, diferente de del agua que fluye um, por las arterias de la vida, los ríos de la tierra, para ellos es totalmente igual y ellos um, uh, ven una relación directo entre la orina, la sangre, la saliva, las lágrimas y las aguas de un río, de una laguna, de las ciénagas. Es, para ellos es la misma cosa. Y sí. para nosotros es interesante porque a un nivel científico, ellos tienen razón. ¿No? Es que, uh -huh. es, es que nosotros... Estamos como... Nacemos del agua, ¿no? En, en, en, en, en la barriga de, de, de nuestras madres. Uh, Nuestros cuerpos son casi totalmente de agua. Si echamos... Si botamos la, unos huesos y unos, uh, plate, unos elementos de sangre, nosotros mismos somos como un río que puede fluir hasta la mar, ¿no? Y, y, y para ellos como... Y ellos también dicen que los ríos son totalmente como, como la gente y, y, y, y, río, y hay que socializar un río como un chico. Dicen que cuando un río es pequeño uh, se le debe cuidar y cuando crecen um, uh, y, y, y se, se unen con otros como uh, arroyos, deben, el río tiene que aprender Um, a, a socializar y, y, y, a, y llevarse bien y todo y al medio cuando el río es como a la mitad el río tiene que dar su energía al, al todo a las comunidades a la gente y, y, y todo y cuando el, un río es bien como maduro digamos y, y cuando se entra en los últimos como años o, Mejor dicho, cuando soy, está llegando al mar um, El río está, regresa, está tratando de regresar a la madre creadora Porque para ellos la mar mismo es el útero de todos los orígenes Entonces esas ideas son tan profundas no Y por eso yo creo que hay un cosa en Colombia tan raro. Mire, después que 500 años de, de, de la, desde la, el conquisto. De, y, y, y después que de todos la, la, los problemas y, y la, los ríos de sangre y todo, todavía hoy día hay a lo menos 60, quizás 80 étnicos distintos, ¿no? Y, y, y claro que... En total son como 2 dos millones, dos millones, muy poco en un país de 52 millones. Pero 2 millones fue tal vez la población de ellos el momento del conquisto, ¿no? la conquista. Entonces la cosa es, es, es, es un milagro que todavía en Colombia, dos horas en vuelo en, en un avión de Miami Beach, un centro de cualquier cosa. Bueno, la capital de Sudamérica, pero es otra cosa. Pero, pero hay tantas cosas. Miami. Pero dos horas afuera de Miami, todavía existe una civilización de, de, de, de sacerdotes. You know, uh, sacerdotes del, del sol. Que están ahí, mirando la, las playas donde llegaron la gente de Columbus hace 500 años. Y hasta hoy día está diciendo su mensaje. Que tenemos que cambiar la manera en que vivimos en la tierra, ¿no? Y, y que, y que uh -huh. tenemos que entender que no podemos tumbar la, el monte. No podemos poner uh, basura y veneno en los ríos. Que tenemos que cambiar la manera en que, que estamos viviendo en la tierra. Y claro que después que toda esa crisis de covid um, si ese no es el mensaje más profundo Más importante en el mundo Yo no sé qué es Porque qué es COVID COVID es un mensaje de los dioses Que está diciendo que nosotros tenemos que recordar Que nosotros somos Una especie biológica Que estamos viviendo En, en, en, en un planeta Que está viviendo Y que nosotros tenemos que mantener respeto para la naturaleza Que nosotros somos un parte No estamos aparte y nosotros tenemos que uh, regresar o volver o tratar a vivir como la gente indígena. No como una manera preindustrial, pero mejor dicho, tenemos que vivir una manera en que la relación no es un de extracción, explotación, pero es reciprocidad, ¿no? Que tenemos que entender uh -huh. como... Dicen los mamos que la tierra tiene que dar su riqueza a nosotros. Pero por supuesto, nosotros ten, también tenemos una obligación a mantener la tierra. Es, es, es lógico, es sabio, no? Wait, los mamos, precisamente, eh, con quienes tanto has compartido y presentes también. Con... ...cuando visitaste Colombia con la firma del Acuerdo de Paz en 2016... ...resaltas una frase del mamo Camilo... Ah. ...que dice... ...es el momento de hacer las paces con el mundo natural... Yeah. ...pero viene también otro episodio... ...donde revelas cómo se forma un mamo... ...cómo los niños que son elegidos para ser mamos en la comunidad Tiku ...son retirados a los 8 o 9 años a la arriba a la montaña... Y son adiestrados por un mamo hasta un momento dado donde viven encerrados. Sí, es sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, historia y increíble. Finalmente les sí. acaba diciendo: eh, hasta ese momento el mundo solo ha existido como en el Exacto. pensamiento y de pronto lo descubre. Tú has sido definitivamente, como, como en tus tres facetas, pero sobre todo en esa faceta extraordinaria de narrador, un científico. Que es capaz de poner a través de sus libros la ciencia al servicio de, de la audiencia, de todos nosotros, independientemente de nuestras formaciones. Capaz como narrador para hacernos entender una multiplicidad de voces, especialmente las indígenas la amplificación de las voces indígenas que tú has reclamado y que perpetúas en todos tus libros en los guardianes de la sabiduría ancestral con culturas nativas de otros países ¿qué te llevó a entender que en esas voces había algo primordial y que debía ser sí. escuchado? Bueno bueno hasta... Bueno, para, para empezar, Rocío, mire, es que nuestra manera de vivir, si es, si, si tiene como el, el, la manera occidental o, o industrial o, o como nosotros somos uh, los, los chicos de The Enlightenment, ¿no? Y nosotros tenemos mucho poder, estamos poniendo nuestra manera de vivir como una... Como una Ruana, sobre todo el mundo. Pero el poder que tenemos no es decir que nosotros, la manera en que nosotros pens que, que pensamos, es normal. No es normal. La vida, las ideas que nosotros tenemos salieron de, la, de, de Europa en un tiempo que estamos tratando a escapar el poder de la iglesia, el poder de fe absoluto, ¿no? estuvimos estu tratando a, liber liber um, a, a, a, a, a liber liberar, Freedom. free, free the mind, el mente, no. Ento entender, entonces, entonces, nosotros, nosotros la mente? en un momento, uh, botamos todas las ideas de, de mito, de, de, de mágico, de, de, de, de míst místico y también metáfora, no. Pero Metafor siempre fue la manera en que la, la, la, la gente, la, los humanos, creen su relación con la Tierra. Por ejemplo, si yo como un chico canadiense, para mí un cerro es solamente barro y piedras, ¿no? Entonces sin, sin, sin uh, problema yo puedo como sacar cualquier cosa de la Tierra, ¿no? Pero para mi aijados... En la sierra alrededor de Cusco, por ejemplo, en Perú, un cero no es solamente un cero, es un dios, un apu, que va a um, ayudar el pueblo para toda su vida. ¿no? Y no importa si es piedra un, un dios, es la idea, la metáfora que va a uh, crear una relación distinto entre la población y ese punto en la tierra ¿Entiende? Y en, en, en, en, entonces Es que la, la, la gente indígena Creen que Ellos son sol, solamente Un parte de la vida Por ejemplo, para la gente uh, de, de Amazonas Colombiano los, lo, el, el pueblo dice, El pueblo de la anaconda Los barasana, los Macunas Ellos creen por ejemplo, que el bosque, las plantas, son solamente gente en una otra dimensión de la realidad, ¿no? Y, y ni no importa si es verdad, si no es verdad, es que la idea misma va a tener consecuencias, ¿no? En la manera en que la gente anda en ese mismo uh, uh, uh, uh, bosque. Y esa historia sobre, sobre Mamá es tan profunda. Yo estuve con él y, y él me dijo algo muy muy profundo que la paz no vale nada si es solamente una manera en Colombia en que los tres lados del conflicto, el ejército, los paracos y uh, la, la, las guerreros, pueden unificarse para mantener una guerra contra la naturaleza. Bueno, entonces la día siguiente yo, yo fui con Mamo Camillo y 26 um, arahuacos um, a la Boca de Cenizas para, para hacer un, un ritual de, de pagamientos para el río. Y en viaje, um, uh, Mamo Camillo me dijo que el presidente Juan Manuel Santos va a visitar nuestro pueblo en que en cuatro días. Si tú, puedes, si tú puedes estar allá para ayudar, ayudar a nosotros. En ese bienvenido y todo Bueno, como por llegar allá? Yo tuve que hablar con la, el Palacio Nariño y, y, y, por, y, por, y, y por suerte el presidente, que es un hombre muy muy simpático Él me invitó a viajar con él en su avión hasta, y, y, y los helicópteros del, del, del, del César y todo Y cuando estuvimos volando hasta Valle par todos sus ayudantes estaban presentando ideas para su charla y todo, y, y datos, y datos, y datos, y como un muchacho muy como humilde, y tímido. Por, you know, yo yo pongo mi mano y dije que presidente, con su permiso, um, yo tengo que explicar que, que para los mamos los datos no valen nada. Lo que es importante para ellos es lo que está en su corazón, en su alma. Y la cosa es que ellos tienen mucho miedo que la paz es solamente una manera en que la, la, la, la, los varios lados pueden mantener una guerra contra la naturaleza. Lo que ellos quieren es la paz con la naturaleza. Y Presidente Santos fue increíble, ¿no? E, e, ese fue la... la eh, eh, um, um, eh, presentando su charla sin, sin uh, notas, sin nada. Ese fue el tema que él toca, ¿no? Y fue muy fuerte, ¿no? Y, y Pero esa otra idea que uh -huh. me, me dijo uh, Rocío es tan, tan profundo La idea en que cómo los mamos empiezan, ¿no? Y el antropólogo muy famoso, muy profundo, Gerardo Reichel Domatov, que vivía con los Kogis para mucho tiempo, en los años 40, él escribió que para... Para estudiar la vaina, los chicos tienen que entra, entrar la, la, la casa sacrada de los hombres al año de como dos, tres, y para 18 años ellos están en oscuridad, aprendiendo todo en una manera muy abstracta, en que la guerra, la, la, la tierra solamente existe como una, una idea, ¿no? Y por fin, él escribió, alrededor de como 19, 20 años, el mamo que fue como el, el, el, el, la, el, el, el, el profesor y el muchacho salieron juntos y para la primera vez en la vida había la luna, el sol, el, el cero. La, la, la, los bosques y, y los pájaros el milagro de la vida no de la naturaleza y el, el mamo dijo al muchacho ajá por fin tú puedes entender cómo es la belleza del mundo y tú con sus rit rituales y tú tiene que mantener ese equilibrio tiene que mantener ese tierra no bueno Mm -hmm. ese fue casi un fable en, en la literatura antropólogo porque es, fue Una... demasiado ah, ¿no? sí. y, porque, y, no, y y después lo que pasó es que el, el mamo y el muchacho empezaron un viaje desde el mar hasta el hielo desde el hielo de los de los de, de, de, de, de, de los ceros otra vez al, al, al mar. E ese fue como un viaje al centro del mundo, al corazón del mundo, como dicen, di dicen ellos. Pero mm -hmm. Reiko nunca tenía sí. una oportunidad a viajar con ellos, ¿no? Y fue casi como un mito, un, un fable. Pero un día, hace no sé cuántos años, como 2003, llegaron en mi oficina, en The National Geographic, eh, Carolina Barco, muy amigo mío, que fue embajador de Colombia en Washington y con una delegación de los mamos, ¿no? Y un WIWA, un, un, uh, un Kogi y un Arahuaco y con un muchacho político, Danilo Villafaña. Y él, él ellos es presenta, presentandome un, una idea para una película, unas cosas, son muy organizados, muy, son muy como sofisticados, ¿no? Y, yo estoy, estoy mirando a la cara de, de, de ese muchacho, Danilo. Y por fin yo dije, hermano, no, no, no, no, no, no quiero decir algo malo, pero es, es tan raro porque tu, tu cara es tan parecida a la cara de un amigo mío que murió hace muchos años en la sierra. Y entonces en ese momento había al lado un copio de mi libro, mi libro El Río. Con foto de Alberto Villafaña, el papá de Danilo. Y, y, y yo dije, Danilo, hermano, tú no, tú no puedes recordar, pero cuando era muy, muy joven, dos, tres años, yo fui contigo y, y su papá subiendo hacia la cima de la sierra. Y, y, y tú estabas en mi espalda, pues, muchacho. Él empezó a llorar. Ese fue un, un contacto muy profundo para... Danilo, porque se murió su papá en una manera muy misteriosa, por eso los paracos, no sé, FARC quizás, ¿no? Pero se, se fue as, asesinado. Y por ese momento, casualidad, Danilo nos, eh, nos invitó a viajar a la sierra para filmar un viaje hasta el centro del mundo. Esa fue una experiencia muy profunda, ¿no? y desde ese momento estamos siempre en contacto, estamos siempre tratando, tratando um, a, a, a presentar al mundo um, sus ideas. ¿no? Fue una un historia muy interesante. Una vez el Dalai Lama estaba um, en Nueva York, y yo tenía unos contactos con, con, su, con, con su, su, su gente y entonces nosotros, con una delega, delegación de los mamos encontramos con el Dalai Lama, ¿no? y para el Dalai Lama fue como un otro como fan, you ¿no? Know, alguien para para un foto, uh, photo op, ¿no? pero no no no no para los mamos uh -huh. fue una oportunidad a discutir, a conversar, a, a, a cambiar ideas metafísico, ¿no? Y, y, y fue muy interesante porque el Dalai Lama no estaba listo para un nivel de profundidad como eso, con esa delegación de los mamos. Pero por eso los, los mamos de la Sierra Nevada para mí son como los... Los, los monjas, los, los tibetans de, de, de Sudamérica, ¿no? Sus ideas son tan profundo, ¿no? Uh -huh. y, y no es como, como decíamos en, en, en inglés, hippie ethnography, ¿no? Esas son ideas muy sencillas, muy profundo. Y, y, y, y, y, y, y, y ellos pueden presentarlos de una manera tan compleja que es, es, es, puede t -t tener un impacto muy profundo. Weight y a propósito de esa capacidad de expresión, de pensamiento complejo, traducirlo en algo muy claro, muy transparente como el agua, eh, hablemos de metáforas que tienen mucho que ver con tu forma de narrar, pero las empleas mezcladas con dosis de hiperrealismo permanente, pero desde el punto de vista metafórico, leyendo tus libros y especialmente El río y Magdalena, es difícil no evocar la poesía, por ejemplo, de dos poetas enormes colombianos que son Candelario Beso del siglo XIX y Jorge Artel en el siglo XX. Y esa gran figura alrededor del boga, del hombre que rema, que ahora que hablabas de Carlos Vives, eh, cuando ayer terminábamos de hablar, eh, empecé a recordar otra vez eh, y el video eh, tiene una alusión clarísimamente a estos bogas. Es decir... Tu literatura acaba siendo al estilo de los poemas de los bogas o de estos poetas que homenajean a, a estas personas una suerte de cantos también. Y de cantos que no están exentos de humor. A mí no se me olvida en medio de todo tu conocimiento... Eh, de la etnobotánica y de esa información tan rigurosa, histórica, que va volviendo atroz el conocimiento de Colombia por efectos de la colonia y toda la sobrevivencia de la que mencionabas de las comunidades indígenas. Una frase llena de humor que, de que dices, en Colombia no hay información sobre trenes, solo rumores. ¿Sigues pensando eso? Bueno, es que es, que, eh, eh, eh, pero es la cosa Colombia, de Colombia, ¿no? You know, es como eh, you know, tenemos este, como siempre estamos diciendo, que Te uh, empezó una manera de escri escribir uh, magical realism, ¿no? el mágico realismo, el realismo mágico. Y, pero no, él fue periodista y, y solamente un periodista que estaba viviendo en una, en una tierra en que de vez en cuando la ciel y la tierra tocan una manera para, para, para mostrar uh, el esencia el de, de la divina, ¿no? es a, a beautiful, um, there's, there's a, see if I, there's a, I, I just, per, permíteme leer un, un frase en inglés, because, a ver, este, um, um, Gabriel Garcia Marquez wrote of what he saw. He was an observer a practicing journalist for most of his life, who just happened to live in a land where heaven and earth converge on a regular basis to reveal glimpses of the divine. Eso es Colombia, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, Rocio. Tierra y, cielo, tierra y cielo fundidos. Nosotros, en mi libro Magdalena, yo siempre estuve viajando y trabajando con mujer, un país que me encanta, que tú conoces, Sandra Uribe. Es una mujer increíble, una, un hombre, un artista, una, uh, eh, eh, eh, me encanta la familia, me encanta ella. Y el de frijoles. Y... Sí, a mí no, solo Sandra puede hacer cosas con los frijoles. Yo digo en el libro que para Sandra los frijoles de Antioquia es como el agua para los peces. Es como el viento para los águilas, los, los, ¿no? Y, pero nosotros, sí. y, y yo tengo que decir que sin Sandra, mi libro Magdalena no puede existir. Pero la cosa es: una vez nosotros estuvimos en la um, en, uh, Sabana de Torres, ¿no? Um, en, en, en la cuenca, en el Bajo Magdalena. Y había una, una muchacho, una uh, morita de los manatíes. Fue un hombre que, que tenía una relación con los manatíes que fue totalmente místico, ¿no? Y, y un hombre muy fuerte, muy cariñoso. Y, y estuvimos al, alrededor de una ciénaga. Y siempre uh, morita estaba trabajando con los estudiantes. Y él me dejó un, un, un mañana... Eh, por casualidad, que ellos han encontrado unas 75 especies de mariposas alrededor de ese perecito de agua. Y yo, yo, yo, eh, eh, eh, me dije, es increíble. Es como en Canadá mismo, un país así grande, no tenemos más que como, como quizás 300. Ya tiene 75 mariposas alrededor de solamente Un de agua. Y Morito me dijo: ay, ay, no, no, no, es que es que hermano tiene que entender, entender que en, en Colombia eh, un, un mariposa es solamente un flor que puede volar. Por eso tenemos tantos. Para mí, ese es Colombia, ¿no? Es que es que me encantan en Colombia. Es que es que. No, es que en cada momento se, se puede encontrar un hombre tan sabio, ¿no? Ni, ni importa si es pre, un presidente y un campesino, ¿no? Y para mí, el, el, el amor que, que yo tengo que Colombia, claro, Rocío, yo, como en mi libro, mi libro Magdalena, no es un libro... Uh, suave ¿no? hay, hay, hay que contar toda la historia Del medio Magdalena Todos los muertos de Puerto Barrio Pero yo, yo, yo estoy tratando A explicar al mundo En una manera emp, Empatático emp, ¿Y por qué? ¿Empatífico? Exacto, ¿qué pasó en Colombia? ¿Por qué? Que no cupo del pueblo colombiano y todo Y en, en todos Esos viajes no y Yo yo estuve buscando la esencia, es la alma de Colombia. Y, y un, un trabajo así siempre va a llegar otra vez al río Magdalena, ¿no? Porque el río Magdalena es, claro que es un corredor del comercio, uh -huh. pero también es el fuente de la, de la cultura, de la poesía, de, de la música, ¿no? Y, y por eso, por ejemplo, las bogas, ¿no? Es que... Es, es, es in, increíble porque claro que en Colombia hay de todo, ¿no? Tanto culturas uh, de Europa, de África, de, de las Américas, pero 85% de los colombianos en el censo nacional, el último, dijeron que ellos mismos no tienen ninguna uh, identidad étnico. Son colombianos, ¿no? Y, y los bogues es una cosa tan interesante porque, claro que había tantos muertos eh, después que la, la conquista con las la enfermedades que llegaron como a, a, a lo menos como 90% del, del pueblo indígena uh, murieron uh, en unas como dos generaciones y todo. Y llegaron mucha gente de África. Y había muchos que escaparon um, para, para entrar los palanques, ¿no? Y, y claro que eh, la cumbia, que es el regalo del, de Colombia al mundo. ¿Tú sabes que en YouTube, por ejemplo, Lucío? De los 100 YouTube más populares del mundo, 80, 85 son de la música, ¿no? Pero de esos 85 en el, todo el mundo, 10 son de Colombia. La música de Colombia es el fuente de, de cariño en el mundo, ¿no? Y, y, y es mezcla. Bueno, Carlos, Carlos claro, él, él, él es, es, es más que un músico famoso, es también un, uh, un, un scholar, una, un musicólogo muy profundo, ¿no? Y claro que los raíces de Colombia se encuentran en la gente indígena. Pero también yo creo yo mismo que había, claro, influencias de África, es la cosa tan interesante. Pero las bogas fue también una cosa tan colombiana porque no fueron esclavos, fueron hombres libres, ¿no? Y que ellos fue como eh, eh, um, el, el elemento más importante en todo el transporte en el río Magdalena para a lo menos como 150 años, ¿no? Y hombres que, que, que, que pueden vivir en una manera muy como independiente, con, con muy orgulloso fueran, ¿no? Y tan fuerte fueran para sobrevivir un trabajo así. Y, y se puede encontrar en su vida en una manera la esencia de toda la música de Colombia, porque la música de Colombia como, como Carlos me dijo siempre viene del río y el río es el fuente de la música, ¿no? Uh, y, y yo tengo un pedacito, un parte de mi libro Magdalena uh, en que yo yo, yo, yo, yo, yo, yo hablo de, de Carlos Vivas y es tan es muy muy lindo, ¿no? Me encanta Carlos y ese pedacito del libro es un, un parte que, que me, me, me encanta más que cualquier otro, ¿no? En que yo, cuando estoy tratando de explicar al uh -huh. mundo qué es ese, ese hombre Carlos Vives y su música, ¿no? Y su río. Pues Cumbiana, desde luego, podría ser un buen eh, anticipo y prólogo de Magdalena. Eh, wait, pero a propósito ya de la etimología del nombre de Magdalena, pues históricamente se sabe, Rodrigo de Bastidas, eh, re, reconociendo como colonizador el río, eh, obviamente por el pasaje de Lucas en la Biblia, pues le pone el nombre de María Magdalena. ¿Por qué jugaste además con ese nombre y sus acepciones que son confusas en torno al personaje de María Magdalena? ¿Qué es lo más femenino que hay detrás del río y con qué parte te quedas? Bueno, es que... es que y esa Bueno, claro que... La sí, Magdalena le, la llamaron de todo. Sí, la cosa es, es, es muy importante, Rocío. Es que claro que el río Magdalena, bueno, sí, hay, hay 1500 kilómetros, ¿no? Y, y, y había tanto comunidades, tanto como étnicos y todo. Y claro que el río tiene muchos nombres, ¿no? Y por ejemplo, el río Yuma, uh, el río de paz, ¿no? Uh, uh, Uh, pero el río Magdalena muerto, también tiene una río muerto y Río de las Tumbas, cuando está saliendo de San Agustín y todo. Pero la cosa que me encanta es la imagen que tenemos de, de María Magdalena, ¿no? Y para cómo, para todo el tiempo, uh, ella como fue como una, una casi una mujer de la noche, ¿no? Como un puta. Y, y había una papa, Gregorio. No sé si fue, fue en el siglo VI, creo, que escribió que ella fue terrible, ¿no? Y, y, pero la verdad, ese fue mentira. Había una prostituta uh, en el, en el, en la comunidad de Jesús, pero esa fue María de Bethany, ¿no? María Magdalena fue como todos los otros apos, apóstoles. Ella fue como... La, la, servidora la, Totalmente, ¿no? Y por fin, en el año... Creo que fue 1969, uh, el Papa um, um, sacó por fin, digamos, la, la, la, la letra de, de, de, de, de rojo de su, su cuerpo, ¿no? Y por fin el Papa, Papa, eh, eh, eh, el Papa Francis, en, en 2016, por fin uh, uh, dijeron, dijo al mundo que esa mujer fue el santo de los santos. la San, ¿Entiende? Entonces, ella empezó para dos mil años casi. María Magdalena fue como un, casi una puta, pues, ¿no? En, en, en las ideas de, de, de la Biblia. En una, en, en una injusticia profunda de la historia. Pero ahora, María Magdalena es una santa para todos. No solamente los católicos, pero toda la gente del mundo y del mundo cristiano, ¿no? Y nosotros con Sandra estuvimos sentando un día en Monserrate en Bogotá, tomando una chocolate con queso. Y Sandra empezó... Y yo estoy pensando en ese momento, en que, que en cualquier momento en Colombia, uno se puede tocar la historia de una familia... Un, historia de una canción. Y siempre, en cualquier cosa, va a encontrar al fondo el Madre Río Magdalena, ¿no? Y Sandra me dijo que, mire, para dos mil años, María Magdalena fue como una, una mujer de la noche, una, una prostituta, una puta, digamos, ¿no? Y ahora, para todo el mundo, ella es, es una santa. Y de Sandra me dijo, ¿Por qué no podemos hacer el mismo para nuestro Magdalena, por nuestro río? Para tanto tiempo fue para nosotros una basura. Nosotros gastamos harto plata para mandar uh, viajes a, hasta la Luna o hasta la Mars para ver si podemos encontrar agua allá. Al mismo tiempo gastamos tanto plata en procesos industriales que... Echan ton, toda la basura al río Magdalena. Nosotros ponemos las gotas sobre las, los bebés para bautizarlos, ¿no? El agua como el símbolo de Cristo, el símbolo de todo lo que está puro en el mundo. Al mismo tiempo, cada pueblo en Colombia, en la cuenca del río, botaron, botan su, su, su, su mierda al río cada día. No, no es justo. Si podemos cambiar uh -huh. la imagen de María Magdalena, podemos cambiar la realidad oui. del río Magdalena. Y eso sí. podemos hacer. <risa> y, y, y cuando la cosa increíble es el momento en que Sandra me dijo eso, estuvimos, ¿tú, tú conoces los, los, los, los restaurantes están como chévere que están al lado de la sierra? Los pequeñitos. ¿no? Eso, eso. Sí. Y en ese momento en que Sandra sí. dijo eso, un pájaro tan lindo, amarillo, llegan a mi plato y para tomar unos pedacitos de queso, el queso de la cuenca Magdalena, y después se sale hasta el bosque. Para mí ese fue como el símbolo en que la, la, la naturaleza misma en el cuerpo de ese pájaro tan lindo estaba diciendo, punto, listo, el libro. Ya tenemos que empezar el trabajo importante, el trabajo um, real y ese es que tenemos que limpiar el río Magdalena, porque si limpiamos el río, vamos a limpiar la alma del, del pueblo, vamos a limpiar el país y más que todo vamos a mandar un mensaje al mundo, que el mundo está falling apart, but Colombia is falling together. Mm -hmm. Wait. Eh, pues apelando a esas cartas de amor que son tus libros por Colombia y como lo estás explicando, eh, va a ser Magdalena o es ya Magdalena. Eh, hay otro tema eh, muy profundo, ¿no? también hilado a través de este cauce del río grande y es a propósito y por eso me atreví a ponerle el título de esta conversación, la invención del agua. Y es que pensando en todo... Esa labor de, de Alexander von Humboldt, eh, ese expedicionario absolutamente mayúsculo, que cuando va a Siberia le toca pasar por la epidemia del antrax y sobrevivirla en Siberia y escribe quizá uno de los párrafos eh, más importantes de todo su canon eh, profesional, canon científico, en el que resalta cómo la naturaleza es un sistema interconectado. Y de hecho empieza a hacer los postulados sobre el cambio climático y de alguna manera nos advierte que el cambio climático y los daños van a ser producidos por los hombres. En ese sentido, la lectura de Magdalena y esta lectura ecológica desde la biodiversidad y desde el impacto ambiental que tú también asumes escribiendo sobre el Magdalena, uh -huh. está interconectado con otras experiencias en el mundo. Ahí hay una cantidad de enseñanzas que tienen que ir y venir por unos cauces, de pronto imaginarios, pero que conectan a todos los ríos del mundo y conectan la experiencia de cómo recuperarlos y cómo no dejarlos morir, ¿correcto? No, tiene razón, Rocio. Es que, es que hay una... Alguien una vez me, me escribió una carta de, de, de no sé cuándo, Varanasi, uh, por ser Mumbai, no me acuerdo. Una carta postal, una un tarjeta por, postal mejor dicho, que solamente dice que los ríos um, uh, son las venas sagradas de la tierra. ¿no? Y es, es totalmente totalmente uh, verdad e imagínese por ejemplo si todo el agua del, del mundo entero uh, tuviera una, una balde de cinco litros solo una cucharita es agua fresco que podemos tomar ¿no? Y hay un dicho en inglés que que miles miles y miles han vivido uh, sin amor ninguno sin agua ¿no? El agua es el sangre de la tierra. Y, y, y um, sobre la cosa de Humboldt, es tan interesante. Ahora, casi todos los colombianos, y claro que todo el mundo, saben que Colombia es el país más rico en el mundo a nivel de, de la biodiversidad. ¿no? Sin duda, ¿no? sin comparación de cualquier otro. Pero hay muy poca gente que entiende que la fundación del país fue en la naturaleza, en esa relación, ese amistad tan profundo entre Humboldt y Simón Bolívar. ¿no? Colombia es el único país en el mundo que por verdad fue fundido con un sueño de la naturaleza. Y es un tema que yo escribo mucho en el libro Magdalena, ¿no? Y había un otro momento en que Sandra también me dijo algo muy profundo. Si nosotros podemos presentar al país um, nuestro sueño para limpiar el río Magdalena, no como una causa medioambientalista, ¿no? Pero mejor dicho, como un, una una una, uh, una, uh, una actividad patriótica, ¿no? Porque si empezamos si empezamos con esa idea, si sabemos que, y es verdad, que el país fue fundido en esa relación entre Humboldt y Bolívar y la naturaleza, con la naturaleza como un, un, un, un aspecto Totalmente fundamental del de de, de, de, de crecimiento del país. Y si entendemos que la riqueza del país es la naturaleza hasta hoy día, bueno, claro que ellos que están destruyendo la naturaleza son como los españoles. Para quien, para quien Bolívar tuvo un odio. Porque ellos estaban sacando, sacando, robando la riqueza del pueblo. Dejando nada para, para la gente aquí, pero sacando todo para Madrid. Tú sabes cómo. Disculpe, tú eres de España, pero no. Pero la cosa es que si, si pensamos en eso, entonces los que están uh, destruyendo la naturaleza en Colombia, ese no es solamente un, un, un acto como, um, uh, or, uh, digamos, orgulloso, u, u, u, pero mejor dicho, es un acto um, uh, uh, de, de, de treason, It, it's, um, treason. Tradición. Alta tradición. en una manera, ¿no? Y también al mismo tiempo, los que están tratando a limpiar el río, a proteger el medio ambiente. Más que todo en Colombia, con su historia distinta, ellos están haciendo un, un, una cosa muy patriótica. En Colombia, proteger la naturaleza no es como perdiendo el, el, el mismo cosa que, que, que estamos haciendo aquí en Colombia, en Canadá. Estamos claro que ten, tenemos que proteger nuestro medio ambiente aquí en Canadá. Estamos tratando de hacerlo. Pero para nosotros, ese no es un aspecto fundamental del país en la manera que es en Colombia. Porque la fundación de Colombia viene, empezaron, en, empezó en esa relación entre Humboldt y Bolívar. Es la verdad. Es no solamente una idea. Es la verdad. Y se puede verlos en sus libros, ¿no? Y, y, y en, en mi libro Magdalena... Hay, hay, hay dos capítulos que es solamente sobre la relación de los dos, ¿no? Uh -huh. Por eso la, el me, medio ambiente, la naturaleza para mí en Colombia, es más que la riqueza del país. Es la, es la bandera del país. ¿no? Es el patrimonio del país. ¿no? A I mí, mean, I mean, colombianos tienen tanta suerte. Es como, you know, es, es, es, es que... Para vivir en, en un país como Colombia, no es una no es un derecho, es un derecho, pero más que todo es un regalo. ¿no? Uh -huh. wait eh, mucho se ha evolucionado desde esa dupla histórica de Humboldt y de Bolívar, y hoy en día, por ejemplo, se habla de ecología política, ¿cierto? Es, ecología política bien podría ser una buena definición contemporánea de esa relación que planteas entre pues, el prócer y, y el científico. Tú perteneces a, a varias organizaciones no gubernamentales, eres activista en pro de la defensa del cambio, pues, de la lucha contra el cambio climático. A propósito de Ecotrust, que es una de las plataformas en las que participas, que tiene una definición eh, muy anglosajona en términos de de mezclar tres ingredientes fundamentales, equitable, prosperous, and climate smart future. Uh -huh. Es decir, pensar de manera inteligente en el futuro, de una manera próspera y equitativa. Sin embargo, con todo este componente colombiano que llevas en tu ser, que de hecho no solo tienes la nacionalidad, sino que eres capaz de soñar la bandera, tal como lo estás explicando, y de sentirla como tal a través de la naturaleza, en, digamos, en ese enunci enunciado de Ecotrust, teniendo en cuenta el componente del conocimiento ancestral al que le das tanto valor, ¿dónde entraría en esa composición de palabras, en esa ecuación tan difícil de resolver, pero tan importante de enunciar para saber cómo en el siglo XXI, desde la ecología política, desde el simple hecho de ser ciudadanos y ciudadanas de un país como Colombia, cómo encarar ese futuro? con responsabilidad. Bueno, es que a mí, Pérez, yo soy siempre optimista, ¿no? Y, y, y claro que como la historia anda siempre y, y anda de vez en cuando en una manera que es para nosotros demasiado despacio, pero siempre está fluyendo, ¿no? Imagínense, cuando yo era joven, solamente tratando a enseñar a la gente para que ellos no botan la basura fuera de la ventana de los carros en las carreteras, ¿no? Ese fue como una, una, una batalla fuerte, ¿no? Y ahora, como los jóvenes entienden la palabra biodiversidad, ¿no? Nosotros no hay un país en el mundo que no tiene un ministro de Medio Ambiente, ¿no? Y, y, y estamos en una manera muy como... Uh, despacio pero poco a poco estamos cambiando el, el, el, el, el miente esa imagen de la tierra que viene viene como un regalo en el año 68 del otro lado de la luna no por fin una una una, como una, pie, una joya azul en torno como el, el, el, la oscuridad de la universal y estamos cambiando poco a poco. Yo, yo creo que, por ejemplo, con esa crisis de COVID, el mensaje más profundo, la lección que tenemos que aprender, es que claro que nosotros somos conectados y más que todo somos una especie biológico eh, eh, eh, viviendo en una tierra que está, está viviendo, ¿no? Y yo creo que... Um, Vamos a salir de esa crisis. Ojalá que con una, una mentalidad distinto Quizás no totalmente distinto tal vez va a tener gente que están tratando de conseguir plata. El otro cosa en mi vida, Rocio, yo, yo creo que no hay enemigos, solamente soluciones. ¿no? Yo, yo, yo creo que los que están tratando de a, a, a, a pelear, pelear contra la. la, la um, la pobreza con una motosiera cortando madera, tumbando el monte, ellos no son mis enemigos, ¿no? Y, y, y la, la pobreza, you know, y, y, y, no, no, nosotros no no, no, no, no es justo tener un mundo en que hay hay como la naturaleza u la pobreza. No, no nosotros tenemos que poner los dos juntos, nosotros tenemos que... A crear un mundo en que todo toda la, la humanidad puede como sobrevivir no sin um, uh, matando todos los animales sin como sacando todos los peces pesque, de, de, del mar ¿no? sin tumbar todo el monte ¿no? y, y, y, y claro que hay, hay soluciones ¿no? es que hay mineros que son terribles hay mineros que son buenos y también hay gente que están tratando de sacar petróleo, que están tratando de hacerlo en una manera muy como, como responsable. Y hay otros que son como totalmente rateros, ¿no? Y a mí, a mí parece que no podemos uh, decir que la gente que está en ese sector de la economía son malos porque están haciendo... Ese no cumple nada. Ese, es, tenemos que como... You know, you know, la, la, la, la, la pregunta es ¿Cómo podemos llegar en el mundo que queremos, uh, en que nosotros queremos vivir, no? ¿Qué tipo de mundo vamos a dejar a nuestros hijos, no? No, no y, y, y por eso yo siempre estoy tratando de conectar con todos. Y por ejemplo, con ese cosa de la cocaína, no? Uh, claro que, que hay, si hay cocaína... Y si la gente va a va, consumir con, consumar la droga que están, y, y si hay los, los, los gobiernos que están man, cre, um, fomentando el mercado negro con sus leyes claro que vamos a tener una, una mafiosa que está tratando de ganar la plata. Y para, para hacerlo van a tumbar el monte. Y esa mm -hmm. es, es, es la cosa tan terrible. Uh, en Colombia nosotros hemos perdido como unas, no sé cuántos hectáreas, quizás como seiscientos miles uh, desde uh, desde, la, de, de, de, desde 2016. Porque la, el mercado... Pero de que cocaína, eso tiene una... La cocaína tiene una solución tan sencilla. Tenemos que legalizarlo. Tenemos que crear un mercado y los que quieren utilizar la droga pueden utilizarlo. Y you no know, sí. you know, tenemos que matar sí. los mafiosos, no? Y, y tenemos que creer. Y si la gente quiere utilizar un droga, que me yo tengo un odio para ese droga, pero si la gente quiere utilizarlo, van a utilizarlo, no? Pero tenemos que crear un, uh, una estructura alrededor de ese consumo que. Que en que nosotros que no estamos utilizando la droga, nosotros desde los campesinos hasta la, la gente como, como escritores, que nosotros no vamos a perder lo que nosotros respetaron en, en el medio ambiente, ¿no? Es que sí. hay, siempre hay soluciones, ¿no? Y, y, y, y además, todas esas cosas de la cocaína no es culpa de Colombia, es culpa de ellos que están utilizando la droga. Es obvio. Pero, uh -huh. Digamos que, por fortuna, por fortuna, paradójicamente, la solución al problema de las drogas, pues la acabas de mencionar de manera muy clara, la legalización, eh, la solución a ganar el respeto por eh, la naturaleza, a volver real el pacto natural del Mamo Camilo, y en relación con el agua y con, en particular con el río Magdalena que, como bien reflejas en el libro, podría convertirse en un paradigma de la recuperación y del respeto por la vida misma. Me estaba acordando, Wade, para terminar y agradecerte este tiempo... Eh, maravilloso en el que hemos podido conversar con todo y problemas de internet porque lo sabemos, nos no, hemos oído regular no, no, Rosy, la audiencia la problema, no, seguramente el problema no es internet, el problema es mi castellano porque mi mamá está no. muriendo de, de pena porque no estoy <risa> pero me encanta Yo creo gracias por que... gracias para no al revés pero ¿no? No, al revés, Wait, eh, agradeciéndote muchísimo y también agradeciéndole a la audiencia que ha tenido la paciencia de entender que finalmente, y por eso te decía al principio con los problemas técnicos, estamos sí. navegando en otras aguas, sí, claro. estas son las de internet sí, sí, sí. y esas son las que no nos van a hacer perder los nervios, no. pero sí quería no dejar de mencionar que están conectadas muchas personas en Colombia en esta conversación que hemos invitado a través de Artesanías de Colombia, a través del Ministerio de Cultura, de la Escuela de Arte, que está en muchos ríos, en muchos lugares y me han mandado mensajes con fotos de alguno de tus libros a orillas del río. Me han mandado fotos al, a orillas del río Putumayo, a, orilla, a orillas del río Aupés, mandándote saludos. Me parecía ah, gracias, importante mene. que supieras que hay muchas sí. personas a orillas de un río Escuchando con mucha atención tus palabras, simplemente terminar con este recuerdo que te digo a propósito de, del pueblo emberachamí, que, como todos los pueblos indígenas de las 101 etnias eh, registradas en Colombia, 99 comunidades indígenas que se dicen ser hijos del agua, y uh -huh. los emberachamí en, en particular, tienen una metáfora uh -huh. alusiva al origen del agua despedazando un tronco. Y cómo se compone el universo alrededor. Solamente la paz llega para el pueblo cuando son capaces de organizar el cauce del agua desbordada. Y por último, quería eh, pedirte que en tu lengua materna, por supuesto, ah. para que te sientas cómodo y te escuche tan profundo, nos puedas compartir un párrafo aquí en exclusiva sí, de Magdalena con mucho gusto. Pero mire, para una, una cosa importante es, es que... Colombia ya está cambiando en, un, en una manera muy buena, muy profunda. Mire, cuando yo era como un estudiante viajando en todas las partes de Colombia en los años 70, una vez los parientes, un amigo mío en la nacional, yo tuve en tren de viajar a la Sierra, y en ese tiempo un, un, los parientes me dijo: ¿Por qué quiere vivir con la gente sucia? No, ese fue la vaina en los años 70 y a mí me ahora pasó que, en los 90 Sí, pero ahora, ahora como todos los, muchachos, pero todos los muchachos colombianos tienen su mochila. Los últimos cinco presidentes, aparte del presidente Duque, viajaron a, a la sierra para dar su, su, su, su homaje a, a los... Y, y Vigilio Barco, lo, lo que hizo con Martin Van Hildebrand en los años 80 con los recuerdos, es que Colombia... Claro que hay problemas con el conflicto, unos grupos indígenas, los guerreros, pero en una manera, es un país muy progresivo a nivel de diversidad cultural. Y esa es la importancia de artesanía de Colombia, porque por fin los colombianos están orgullosos de lo que tiene ellos, ¿no? Ni, no tiene que... Viajar a Nueva York o Madrid para, para, para ser orgulloso de su propio como uh, patrimonio. Un patrimonio del país que para mí es el país más rico en el mundo. Pero, Pero mire, es aquí con mucho gusto y, y, y lo siento mucho. Y disculpe um, uh, uh, para ellos que no pueden entender inglés. Una, una cosita, Rocío, es que... Me encanta Carlos Vivas y somos casi igual en una manera. Es que es que Carlos siempre dice que no puede entender, entender ni hablar inglés, ¿no? Pero yo sé que él puede entender todo, ¿no? Pero la cosa es que es un hombre sumamente inteligente, pero también es un hombre totalmente enamorado con su idioma, su lengua materna, ¿no? Y yo también como, un, yo soy, yo puedo entender castellano perfectamente. Y yo, yo puedo tratar de explicar las ideas en el castellano. Pero yo soy totalmente enamorado con mi idioma. Y de vez en cuando yo creo que Carlos y yo son como un poco así. Este, estamos tan enamorados que no podemos quitar... It's a relation, totally. Understand? cosa, no? I, I, but um, um, I'll just read. Um, um, um, Only in Colombia can a traveler wash ashore in a coastal desert, follow waterways through wetlands as wide as the sky. Ascend narrow tracks through dense tropical forest and reach in a week Andean valleys as gently verdant as the softest temperate landscapes of the old world. No place in Colombia is more than a day removed from every natural habitat to be found on earth. Cities as cultured as any in the Americas were for most of their history linked one to another by trails traveled only by mules. Over time, The wild and impossible geography found its perfect coefficient in the topography of the Colombian spirit, restive, potent, at times placid and calm in moments tortured and twisted, like a mountain that shakes, crumbles, and slips to the sea. Magic becomes the antidote to fear and uncertainty. Reality comes into focus through the reassuring lens of the phantasmagoric a God that has given so much to a nation, as Colombians never fail to acknowledge, always gets his peace on the back end. And let me just do one more short one, which I think will just show people. But mostrar como es el libro. The Rio Magdalena is not just the country's main artery, it's the reason Colombia exists as a nation. It is a lifeline that allowed Colombians to settle a mountainous land that geographically may well be the most challenging place on the planet. Within the Magdalena drainage live four of every five Colombians. It is a source of 80% of the nation's economic wealth, the engine that drives the economy, the river that powers the lights of the great cities. Like the Mississippi, its shadow to the north, the Magdalena is both a corridor of commerce and a fountain of culture, the wellspring of Colombian music, literature, poetry, and prayer. In dark times, it has served as a graveyard of the nation, a slurry of the shapeless dead. And yet always, it returns as a river of life. Through all the years of the worst of the violence, the Magdalena never abandoned the people. It always flowed. Perhaps, as this book suggests, it may finally be time to give back to the river, allowing the Magdalena to be cleansed of all that has soiled its waters. Colombia, as a nation, is the gift of the river. The Magdalena is a story of Colombia. Lo vamos a dejar ahí. Sin traducción, porque la intención de que leyeras en tu lengua materna es que pudiéramos quedarnos con el sonido de tu voz, con el eco de tus palabras, porque también ahí hay un contenido absolutamente profundo que reivindica una pequeña frase de lo que acabas de leer. Y es que Colombia es un regalo del río Gracias. y a él nos debemos. A ti también. Wade Davis, muchas gracias por participar, por este espacio generoso, por hacer que la invención del agua sea más que un sueño, sea una realidad. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Muy amable. Listo, Rocío, ya no estamos en vivo. Okay. Wade, ya no estamos en vivo. Muchas Wait. gracias. Oh, good, I hope... Wait, Wait. I'm uh, crying. Oh, uh, no. Was the Spanish, could you I'm understand? I'm really, Spanish? really moved. Oh. It was really, really like a, like, like a prayer hearing oh. you. Oh, you're Thank so sweet. Thank you so much. No. Thank you so much for sharing your knowledge and all your spirit and all the love of, from Colombia. I'm really crying. Oh thank I'm you so so much. Well, thank you for your work and let's all work together for Colombia that's a, that's the the big thing we have to do and we hope you come uh, soon you uh, you come I'm coming come the minute here. the minute the minute I've told Sandra the minute the minute el momento en que hay vuelos para Colombia I'll be on the first one yes and I, and we would love to have you here and to share um, beautiful moments with you and show uh, you all the work that we are doing uh, with all the team of artesanías de Colombia, preserving our culture, preserving our spirit, and uh, like being really, really working hard uh, of being proud of uh, our Colombian communities and our, our origins and our culture, but also working a lot uh, in order to, to provide income, and uh, that all the communities can survive because of because of, uh, of their hands and uh, the technique i'm absolutely um, convinced that uh, doing crafts is like a meditation is mm -hmm. a healing meditation mm -hmm. and is the most specific activity uh, that uh, our communities uh, do in colombia It's also a wonderful. It's a wonderful resilient. way. Exact, it's a wonderful way to to validate. You know, I mean, you know, it's one of the you know, Colombia, you know, Canada and Colombia, oddly enough, have something in common in that we we we we both kind of have you know inferiority complexes that we really shouldn't have. I mean, Canada is simply a wonderful country uh, with a great history and great compassion. And I mean, you know, compared to the United States, my God! I mean, we don't even think of them as being civilized. At the same time, Canadians are, and Colombians are like that. I mean, I, you know, sometimes it takes, sometimes it takes an, a foreigner. Although now I'm a Colombian, but you know, sometimes you just have to hold a mirror up to a people. Because I, I always think, you know, look at, look Everybody talks about the impact of kidnapping and the economy and the bombs and the violence, the blood. But think of the psychological impact on two generations of young Colombians um, who were taught to be pariahs. You know, when my, fr my friend Sandra went to Miami to escape the bombs, they made fun of her in high school in Miami in 1989 for being from the land of Escobar by students whose only social activity was trying to find cocaine, right? And she had never seen cocaine, never used cocaine. And, and uh, you know, I, I when I, I think that one of the reasons that El Rio is, is, was popular with young people is that it was like, they could be proud of who their country was. And I think the arts are like that, you know, the arts are a way of saying, this is who we are. And the only Colombians who now are not proud of the, of the traditions like the Mamos are the sad insecure people who still looked like they used to look to New York and, and London and, and, and Miami for approval, right? instead of celebrating the indescribably rich patrimony of their own nation and to me that's always what Colombia's has been all about you know and uh i honestly think wait till you wait till you see this book magdalena i've never read any passage of this book to a colombian without that colombian crying. one manuel Chavaria, we, we i read the passages about him he just started weeping in his house in la candelaria and sandra's parents who are muy muy uberis, uber, uribista, no? Muy de la derecha. But very nice people, you know, but politically far to the right. They just started crying when I described Murillo. When I described just the town of Murillo, they began to weep. And and this this is this whole book is just uh It's the most important book I've ever written because it's a pure love for. It's like it's almost like a final thing. I mean, I, you know, I've I've never written like this before, and I've I've been had a lot of awards for writing, but this book is like none other. And I think I think it's going to change things in Colombia because I think it's going to have a lot of influence. We're desperately hoping for a good Spanish translation. We rejected the first translation as being inadequate, and we've hired someone else. But like Ambassador Santos in um, in Washington, and all the consulates of the world are going to help launch the book. You know, this is like not just my book. It, that's why we this, the the Latin. I mean, the um his, uh, the Spanish title in in English it's Magdalena River of Dreams, but in in in in Spanish it will be Magdalena Historias de Colombia. To make it clear that these are stories told me by Colombians. This is not my book. This is this is the, the book of the people uh that i met and and i'm hoping that it will send a, a you know anyone who ever has anyone say to them you know some cliche about Columbia. i want them to be able to hold up the book and just say you read this and come back to me tomorrow you know that's what that's what this book is going to be i hope anyway okay thank you so much i better get off thank, Rocio, you. thank you so much for your patience thank uh, you so much wait thank uh, we'll you, see Rocio you all so much And all the team bye, like, Jenna. Is a thank you very of much That's to all Sunday. you god bless ciao ciao I bless you bye bye bye. Guess, yeah. bye bye, bye. bye, bye.